Y la verdad me siento como entre dormido y despierto, camino, de amulo por la ciudad, todo gris, estoy o no estoy, ni siquiera soy, solo sé que sueño, sueño que estoy despierto, sueño que estoy dormido, y que tú me despiertas con un tibio beso. En mis labios, siento tu respiración, siento lo nublado del día, quiero correr pero camino, quiero que llueva y la luz proviene de todos lados, estoy en la dimensión onírica o no estoy, para qué ser si puedo estar, estoy confuso, confuso sin ti, te extraño, quiero verte, quiero desearte, pero está prohibido, porque no puedo, quiero decirte que te amo, quiero abrazarte, quiero que estés a mi lado, quiero y no, floto, no camino, no piso la realidad Estoy sobre de ella No quiero pertenecer Y sin embargo tengo dueño Pero aún no lo sabes La brisa, la lluvia, el rocío Aquí estoy Con el rostro al cielo Blanco, nublado Gris, vibro Me estremezco, quiero amarte Quiero apasionarme Todo gris Fingiendo que estoy y no soy Todo frío Todo atenuado día nublado, sin pasión, sin sol, sin movimiento, quiero quemarme, quiero sentir, quiero saber, nada, pena, dolor, melancolía, lo cotidiano, la locura, la locura de amarte, de ser yo mismo, de ser y no soy, de querer vomitar y tragarme todo, asimilar, resistir, subsistir, envenenar, ya no aguanto, y sin embargo quiero más, quiero días nublados, días fríos, días blancos con la luz por todos lados, quiero perderme, quiero fundirme en el horizonte, quiero navegar, atravesar sin dejar huella, quiero volar, perderme entre las nubes, desaparecer, disolverme en un mar de lágrimas, solo tú sabes que fui, solo tú sabes que existí, solo tú. Solo tú recordarás la locura de los días sin sol.